9 de la mañana, un minuto. <coughs> Perdón chicos, y no te rías, Rodri, porque eso es de reírte cuando me pasa esto. Eh... Abrimos el, extra, ¿eh? sí. Abrimos el extra, nos sentamos un ratito para charlar, para debatir algunos temas importantes y vamos a arrancar directamente con una entrevista, con una charla, porque mucho se ha hablado del lenguaje inclusivo ¿eh? claro. y los invitamos a participar a ustedes también, allí aparece en pantalla el número al cual pueden comunicarse con nosotros. Ha tomado mucha fuerza, esto viene siendo debate desde hace mucho tiempo, porque justamente está en práctica, sobre todo en los más jóvenes. ¿Y qué pasó? Bueno, en Buenos Aires, particularmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han decidido prohibirlo, en prohibir en los establecimientos educativos la utilización de este lenguaje inclusivo. Eh, sé que cada uno de ustedes tiene su opinión formada al respecto, pero les propongo lo siguiente, que charlemos con Silvia Fernández, que es periodista, es integrante de Ni Una Menos, Mendoza y directora además de programas transversales de Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para que nos cuente qué es, porque yo no lo tengo muy claro, no sé ustedes. Más o menos, yo no tengo bien cómo está reglamentado. ¿Está reglamentado? Es, es claro, bueno, también, es, no. es la duda. ¿Está reglamentado o todo vale? Eh, Silvia, gracias por sumarte a esta charla, por, por abrirte un poco al diálogo con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo andan? bien. Un, un placer. Eh, cuando hablamos del lenguaje inclusivo, a ver, burrarnos un poco, ¿qué es el lenguaje inclusivo del, del que todos... Eh, ¿Hablan, critican o se muestran a favor? ¿De, de qué hablamos cuando hablamos de lenguaje inclusivo? Eh, primero hay que decir que no está reglamentado, uh -huh. pero en realidad no tiene que ver con algo que necesita reglamentarse, sino que tiene que ver con cómo el lenguaje va avanzando, eh, que ha sido así a lo largo de la historia del lenguaje, sí. y con la, las nuevas maneras de eh, que tienen de nombrarse, no solamente los jóvenes, digamos, las distintas diversidades. Okay. Eh. Se empezó a hablar del lenguaje inclusivo hace un tiempo en Argentina, el tema del uso de la E, sobre todo para las personas que se autoperciben no binarias o personas trans, eh, que no se sienten representadas con ninguno de los dos sexos de este binomio masculino-femenino. Eso es algo que está empezando a, a, a saberse ya, que, que hace mucho no es así, que no hay un binomio eh, en el mundo, no somos solamente, no hay un masculino y un femenino, ni siquiera hay un masculino y un femenino único, sí. de hecho tenemos por decreto hace poco el DNI X eh, uh -huh. en, en la Argentina, porque también me parece que esto que esto que tiene que ver con el lenguaje inclusivo en realidad tiene que ver con avances sociales que han habido, en los que Argentina sí. ha sido vanguardia, con, que tienen que ver con leyes del que tienen que ver matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, los DNI, las compañeras trans ya pueden tener el DNI que antes no podían tener con el nombre con el cual se autoperciben, el DNI con la X también para quienes no se consideran ni femenino ni masculino. Bueno, en ese sentido el lenguaje va avanzando eh, porque básicamente lo que se busca cuando se habla del lenguaje inclusivo es que justamente incluir a quienes no se sienten incluidos en un lenguaje que hoy plantea sí. todo en términos heteronormativos. A ver Silvia eh, eh, eh, eh, tráemelo, eh, bajámelo a la tierra si yo quiero ahora hablar, a la tierra, eh, no. sí, si yo quiero hablar ahora en yo lenguaje no, inclusivo, qué tengo que cambiar, qué tengo que modificar, Dan, danos una estructura mínima como para decir bueno, este es el lenguaje ¿se entiende lo que estoy preguntando? Está haciendo cosa. lo básico y me parece buenísimo Sí, sí, eh, el, el uso de la E concretamente, que es lo que molesta tanto, que a mí me, me, me llama poderosamente la atención... ¿Pero la E en cualquier palabra o la E cuándo? ¿Cuándo va letra. la E? No, por supuesto que la letra E no es para cualquier palabra, la e letra E es para los pronombres, para nombrar a las personas que no se sienten eh, auto, que su autopercepción, que su identidad de género no es ni masculina ni femenina, uh -huh. eh, no es ni él ni ella, es ella. Completamente, un... claro. No, contar... es como, no es no es para mofarse, como han hecho algunos periodistas, que me parece lamentable, en esto de el minute, eh, no sé, viste, le ponen la E a todo. No, sí. en realidad el uso de la E es para esencialmente los pronombres de las personas que no son ni femeninas ni masculinas, sino que tienen una identidad de género o no binaria o trans que no se sienten parte de es esta... Para, es de para esta, ese esta, caso, la Por la ejemplo, está bueno esto, Silvia sí, aclararlo, ¿no? Porque por ahí lo empiezan a utilizar sí. para reírse, eh, y, y me parece a mí, para desviar la discusión. Por ejemplo, te dicen, en vez de botella, es botelle. Pues te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero sabés no, no, que no, lo, pero lo, lo, hacen, no, lo hacen, lo hacen, lo hacen tanto, lo eh. y, y no es eso, no tiene nada que ver con eso. Eso es lo grave, eso es lo grave, que cuando estamos hablando de lenguaje inclusivo, en realidad estamos hablando de incluir personas. Uh -huh. Entonces, no... Nos... Un, un, un mínimo de empatía, uh -huh. ¿no? A, a ver para. si la recuperamos ahí a Silvia Yo lo mm. no quiero entender, Rodi, Seba este, Porque viste que por ahí en las redes sociales Además se utiliza mucho esto se nos, Ya vamos a recuperar ahí el contacto por Una cuestión de, de señal de internet eh, Se utiliza, me parece a mí que, se, que, que Como que queda eh, Como que es la E para todo claro, Y no, está bueno no no entender es lo que no es la E para todo Lo que pasa es que me parece que la gente Básicamente no termina de entender eh, Cuál es el punto de la percepción O de la auto percepción ¿no? eh, y, y, y también esto es motivo de burla cuando alguien dice, yo me percibo como o no me percibo ni como hombre ni como mujer y por eso me gustaría ¿no? que me trates sí. con la E y no con la A ni con la O. Uh -huh. Y tiene que ver con esa empatía, con, con que la otra persona siente <risa> eso y vos decís, bueno a ver, voy a respetar esa decisión sí. del otro sí. y lo voy a tratar no. o la voy a tratar o le voy a tratar de la manera que uh -huh. me está pidiendo que la trate. Ahí no ¿no? por ejemplo ¿lo utilizaste. Es que sí, ¿Eh? le voy, le a, voy tratar. a tratar. Y es ¿Eh? que de alguna manera, si la otra persona me lo si pide, no ni la, ni lo ¿por qué lee? no lo voy a hacer? ¿Eh? ¿Por qué no lo voy a hacer? Bien. Yo tengo entendido, ahora le podemos preguntar a Silvia también para que nos aclare, que también se utiliza no solo con el tema de, de, de autopercepción de una persona, sino cuando hablas de un contingente de personas donde vos querés abarcar a todos los géneros. Pues no son todos también, hombres ¿no? ni son todas mujeres. Exacto. Ahí también tengo entendido que se puede El famoso utilizar. todes. Claro, ¿Eh? todes. Hola chiques. Cuando llegas ¿Eh? al claro. grupo, ¿no? Sí. Resumís. ¿Es eso Silvia también? Te recuperamos ahí en el contacto. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No funciona muy bien internet. Estoy en Cava, quiero avisar. Sí, sí, sí, ¿paso? sí lo sabemos. <risa> O no lo dice eh, mucho porque ¿viste, que está prohibido ahí en claro, así ver, que no, si... no, no va a decir que tengas se, problemas. Se come una no, multa. aparte es muy, es, muy, es muy ridículo. Primero que quiero decir mi posición personal, yo creo que esta decisión de la reta acá en Cava es más política, es tratar de ganar una tribuna, porque no podés prohibir algo que en realidad no está reglamentado y tampoco podés prohibirle al espíritu, como dicen acá, como se, auto, como se llaman los, eh, los chicos, las chicas, les chiques, que hablen como quieren hablar, o sea, claro, realmente ¿no? eso es ridículo. Vos vas a cualquier escuela de acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eh, y les pibes son les pibes, o sea, realmente, no sé qué quiere, qué, qué, qué quiere prohibir. Yo creo, yo creo que quiere ganar una tribuna política eh, y lo grave, eh, en esto que vos decías, eh, hablamos de todes y demás, eh, y, y el tema de inclusivo y la importancia del lenguaje inclusivo, lo grave en realidad con este tipo de decisiones políticas es que alimentas cosas graves como puede ser la discriminación, la violencia hacia personas eh, no binarias o trans. Entonces no es algo, una decisión política, eh, digamos, que no tiene consecuencias uh -huh. negativas sobre personas que están luchando eh, justamente por sus derechos, porque están contando, digamos, una realidad, de lo que son, por qué vamos a quienes somos para negarle a cualquier persona que se autoperciba como se autopercibe y que defina que tiene la identidad de género que define. Ajá. No somos nadie. El Estado es más todo lo contrario, el Estado tiene que hacer todo lo posible para que todos y todas y todes tengamos acceso a derechos, y en este tipo de decisiones políticas que van hacia una tribuna política determinada, que me parece que es absolutamente electoralista, en realidad las consecuencias pueden ser graves, porque alimenta la discriminación y alimenta también la violencia. Sabemos sí, en la bien. cantidad de casos, inclusive acá en Buenos Aires que hay muchos en Cava de violencia por homofobia, uh -huh. lesbofobia, transodio, entonces alimenta eso, este tipo de decisiones. Silvia, eh, eh, cuando hablas de justamente de política, y, y me parece muy interesante porque se asocia mucho al lenguaje inclusivo, entiendo porque qué es algo progre, por calificarlo de una forma, con, en este caso, el oficialismo nacional y por esto la contraparte es la decisión de Horacio Larreta. ¿Pero por qué crees que existe esa asociación entre eh, el lenguaje inclusivo y, y el oficialismo hoy por hoy a nivel nacional? Y me Porque me vamos, una asociación es, una, es algo cultural, no es algo que surge de ellos. Totalmente, es totalmente cultural. Esto no, no, no surgió a partir de la política partidaria. Claro. Eh, realmente, eh, les chiques... Eh, son, no, no, no tienen un color político realmente de hecho, eh, de obviamente hecho, me parece de este que es una tema, asociación maniquea sí. Sí. De, de hecho este tema se trata en todas partes del mundo Totalmente. en este momento sí. y, y Estados Unidos tiene serios problemas porque tiene estados que también tienen esta misma reglamentación que tiene Cava uh. donde por ejemplo en Florida está prohibido en las escuelas también hablar con la letra E o, o, o generalizar eh, en, en sexo y esto ha traído serios problemas allí en, en Florida, ¿no? Silvia, te pido que nos tengas un poquitito de paciencia, este, porque en este ida y vuelta que queremos establecer con vos, con la mesa, también queremos sumar a los mendocinos de a pie, que están en la calle, y sería bueno que vos los escuches, porque está Julián Cháver eh, en el móvil. Eh, y...